El concepto y la filosofía de Olivia dentro de la cantina fundamentalmente es platos sanos, comida en la medida de lo que podemos, ecológica, saludables y apetecible, rica, nutricional. En cuanto a los espacios, que te encuentres como en casa, que te guste venir aquí por escuchar una música agradable, por tener un espacio bonito, las plantas, la música, la estética de los muebles, que quieras venir aquí. En invierno y en verano nosotros incorporamos eh, la sopa a nuestra carta, por gusto, porque a todos nosotros nos encanta la sopa, y tienes el recuerdo ¿no? de casa, eso, el puré, la sopa y por un lado con eso como, me siento como que me reconforto y por otro lado pues hay esa cosa de como en casa, ¿no? una sopa. Os voy a pedir un poco como que me deis el punto de vista del personaje, o sea como la opinión. La sopa que hoy os proponemos es una sopa de tomates asados, con cebolla, con muchas especies, que es algo que caracteriza nuestra cocina. Aparte de tener albahaca, que es una referencia mediterránea, tiene tomillo, orégano, tiene hierbabuena. La sopa de tomates asados, para nosotros, esa, junto con otra que tenemos en invierno, son sopas que creemos muy nuestras. Nos identifican, nos encantan, igual frías que calientes. Está muy rica, muy rica. Sí, sí, sí. Riquísima dentro de un centro maravilloso en el que pueden confluir diferentes artes y nos parece y creemos profundamente que la gastronomía es una manera de expresarte como cualquier otra y nuestra propuesta es que dentro de, de la cantina se cocinen más cosas, se cocinen conciertos de jazz que hacemos, se cocinen exposiciones, somos un grupo que va a hacer que surjan cosas aquí.